Cuando un entrenador deja huella en un país no lo olvidan, Guillermo Almada no solo cumplió sus objetivos en Ecuador, sino que también sedujo con el fútbol de alto vuelo que no será fácil de olvidar, es por eso que lo quieren de vuelta, a raíz de los rumores que vinculaban al estratega con la selección ecuatoriana, el director técnico del Santos Laguna confirmó que continuará con el cargo. No es verdad lo que dicen los medios de prensa, yo no he tenido comunicación con nadie de la federación ecuatoriana y estoy enfocado en el trabajo con Santos Laguna, no sé cómo trascendieron esas declaraciones, pero no son verdad comentó el estratega en conferencia de prensa, desde su llegada, los laguneros lograron un nivel superlativo en la apertura 2019, en el que finalizaron en el primer puesto de la fase regular, pero rápidamente quedaron eliminados en Liguilla, luego terminaron en los primeros puestos del cancelado clausura 2020, con la institución de Torreón, que ayer cayó por 3 a 1 frente al América, al uruguayo le queda un año más de contrato y todo indica que lo cumplirá, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que Guillermo Almada terminará el torneo con Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.